Bienvenidos a la asignatura Introducción a las Humanidades Es un curso de naturaleza teórica que realiza una revisión de algunos de los principales desarrollos en la cultura humana El objetivo es analizar cómo las sociedades expresan sus ideas a través del arte, la literatura, la música, la religión y la filosofía Además de considerar algunos de los supuestos subyacentes sobre la forma en que se forman y funcionan las sociedades la atención se centra en el desarrollo de las herramientas conceptuales para comprender críticamente los fenómenos culturales. Los contenidos generales que el curso aborda son los siguientes, Historia de las Humanidades, Disciplinas Humanistas, Formación del Ciudadano y Humanidades Digitales. Al finalizar el curso el estudiante será capaz de describir los fundamentos teóricos de las Humanidades aplicados en un contexto real.